Aún no tenemos fecha occidental confirmada y aún así ya hemos podido probar la demo de Persona 5 Scramble. Bueno, en realidad los japoneses han podido, pero yo lo he probado y os voy a decir qué me ha parecido. Muy buenas, soy Delta Rai y bienvenidos al canal que juega en japonés. Persona 5 Scramble sale a la venta para Switch en tan solo unos días, o al menos en Japón. Por ello, la pasada semana llegó a la iShop e japonesa una demo de este, y yo me la he descargado y la he jugado. Si no sabéis cómo acceder a la iShop e japonesa, explicaré cómo hacerlo al final del vídeo, pero no vayáis directamente que os conozco. Por cierto, el gameplay que estaré poniendo estará seguramente invertido por si hay problemas de copyright. Por si acaso no sabéis qué es exactamente Persona 5 Scramble, es un spin-off de Persona 5 que funciona como secuela de este. Secuela de Persona 5, no de Persona 5 Royal, que puede parecer lo mismo, pero no lo es. Scramble es un musou, es decir, un juego en el que nos enfrentamos simultáneamente a cientos de enemigos. En este caso, como no podía ser de otra forma, manejaremos a Joker y al resto de los Phantom Thieves. Ryuji, Morgana, Ann, Yusuke, Makoto y Haru, Futaba no es jugable, junto a las nuevas incorporaciones de la banda, Sofía y Senkichi Hasegawa, quien será conocido como Wolf dentro de la banda. La acción no se centrará en Tokio, sino que visitaremos muchos lugares de Japón, infiltrándose en las cárceles que aparecen, que cumplen con la función que tenían los palacios en el juego original. Antes de empezar con lo que es el análisis de la demo, quiero aclarar que lo he jugado dos veces, una en modo normal y en modo portátil, y otra en modo difícil y en la tele. No sé japonés, así que no puedo decir mucho o nada de la historia más allá de lo que intuyo. La demo empieza con Joker en la cárcel de Tokio. Juzgando por los enemigos y la cantidad de estos, deduzco que, aunque esta escena se usa para introducirnos los controles básicos, se trata de un momento algo más avanzado del juego. Una vez terminado, empieza la entradilla de lo que es ya el juego, y después pues aprendemos a movernos un poco por el mundo. Después de una larga escena, accedemos a la cárcel de Tokio por primera vez. Allí terminamos de aprender los controles, conocemos a Alice y a Sofía y combatimos hasta que conseguimos escapar de la cárcel, incluido el primer jefe del juego, y es ahí donde se acaba la demo. Mis impresiones son bastante buenas en general, pero me es imposible empezar por otra cosa que no sea la dificultad. Como ya he dicho, he jugado dos veces, una en dificultad normal y otra en difícil, y en ninguna de las dos he tenido ningún problema. Por tanto, me preocupa que vaya a ser demasiado fácil. Por supuesto, la demo tiene lugar en el principio del juego, por lo que no tiene por qué ser así en el resto de este. De hecho, la primera batalla, sí, la primera, sí que me supuso un poco más... de problemas. Otra cosa que me gustaría señalar es que al jugar en modo portátil, puede ser complicado saber qué está pasando en pantalla. Especialmente en aquellas batallas en las que hay demasiados enemigos, por lo que recomendaría jugar siempre con la Switch en el dock o, si no queda otra, alejarse del centro de acción cada cierto tiempo para poder analizar mejor la situación. Y lo último negativo que me queda por decir son los tiempos de carga, que son algo excesivos. Por lo demás, todo bien, los gráficos son decentes, si no me equivoco usa el mismo motor que el Persona 5 original. La banda sonora es muy buena, usando tanto temas nuevos como reutilizando otros, además de remixes de temas como la Surprise. Las cinemáticas, ya sean las animadas o las 3D, también están bastante bien hechas. Una cosa que también quería comentar es que Scramble tiene dos momentos muy diferenciados. Las cárceles, donde combatimos y se aplican más las características de los Musou, que por cierto, han conseguido hacerlo muy bien para que no pierda la esencia de los combates por turnos de Persona 5. A la vez que llevan este sistema a los combates en tiempo real contra 100 enemigos a la vez. Me ha impresionado muchísimo. Y después está el mundo real, por así decirlo, donde se asemejará más al juego original. Moviéndonos por las ciudades, comprando, interactuando con los personajes, etc. Y ya que ha salido el tema, los controles. Creo que los han adaptado muy bien. Quiero decir, en el juego podemos atacar, disparar, hacer ataques definitivos, cambiar de persona, usar conjuros, explotar las debilidades de nuestros enemigos, hacer el all-out attack, saltar, hacer dashing, hacer parkour, por así decirlo, y usar el entorno a nuestro favor. Para todo esto se aprovechan todos o casi todos los botones de la Switch, pero lo han hecho de una forma muy sencilla y dinámica. De forma que el juego solamente se para cuando queremos cambiar de persona o usar conjuros. Aunque ni aun así para el ritmo del juego. Y claro, se pueden combinar los botones de ataque y disparo para hacer combos que varían según el personaje que tengamos equipado y los botones que pulsemos. Así que, en definitiva, me parece que la demo ha servido para que aprendamos un poco las mecánicas, claro, para eso está, y los controles, por lo que todas las batallas Todas, incluso la del jefe, sirven como tutoriales. Aun así, ha salido una demo bastante entretenida, aunque para mi gusto algo corta. Me ha sorprendido bastante lo bien que han adaptado el espíritu de persona al terreno de los Musou. ni siquiera se siente como un Dynasty Warriors, pero en especial los controles. Aun así, me gustaría ver cómo se desarrolla la dificultad del juego y recordar que es bastante mejor no jugarlo en modo portátil. Y si queréis jugarlo vosotros mismos y sacar vuestras propias conclusiones, basta con haceros una nueva cuenta de Nintendo desde su página web en la que digáis que sois de Japón y después asociar esta cuenta a un nuevo perfil de Switch. Así podréis acceder a la eShop japonesa y descargar la demo. Creo que ya no tengo nada más que decir. Sed libres de comentar lo que queráis incluso si queréis podéis recomendar temas de los que pueda hablar, cualquier sugerencia es válida. También agradecería mucho un like, que os suscribáis y compartáis el vídeo. ¡Sois estupendos! ¡Nos vemos!